Regenera es miembro de Red Murcia, la Red de Economía Alternativa y Solidaria. La economía solidaria es un enfoque de la actividad económica que tiene en cuenta a las personas, el medio ambiente y el desarrollo económico y sustentable. Es una manera de vivir que abarca la integralidad de las personas, siendo la finalidad de la economía el proveer, de manera sostenible, las bases materiales para el desarrollo personal, social y ambiental del ser humano. Regenera comparte los seis grandes principios que REAS manifiesta en su Carta Solidaria. Equidad, trabajo, sostenibilidad ambiental, cooperación, sin fines lucrativos y compromiso con el entorno. ¿Por qué pertenecemos a REAS? Porque queremos potenciar la economía solidaria como un instrumento que permita desarrollar una sociedad más justa y solidaria. Porque sabemos que para poder transformar esta sociedad, las entidades tenemos que cohesionarnos y lanzar un mensaje unificado al resto de la sociedad.